Nuestra preocupación en este momento es que si bien es cierto que por un lado tenemos grandes avances, que yo creo que son positivos, pero pero tenemos esos eh, asuntos que están calificados como las partes más mm, lesivas, que son aquellas con las que más se ha sancionado a lo largo de estos siete años, pues siguen encima de la mesa sin acuerdo. ¿Llegaremos a un acuerdo en las próximas semanas? Esperemos, esperemos porque de otra forma a mí se me hace impensable pensar que pueda salir una medio reforma o una eh, ley mordaza light. Lo que estamos hablando es de mm, desactivar esos artículos y por el momento no hay acuerdo, espero, espero que lo haya.